Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flutter. En este capítulo vamos a estar trabajando sobre este diseño de dribble, sobre una aplicación para ver las últimas noticias, donde vamos a ver varias cosas muy interesantes, como por ejemplo cómo obtener datos de, de un sitio real. En nuestro caso estamos tomando las noticias del diario Río Negro y Neuquén de la Patagonia Argentina. Son noticias que en este momento están publicadas, con una imagen, con un título, con el autor de la noticia, en qué categoría están, podemos scrollearlo y a medida que scrolleamos este hermoso fondo de, de dos colores se va colapsando, ¿sí? vamos a ver cómo realizar eso y vamos a ver varios widgets nuevos incluyendo cómo trabajar con listas de tanto finitas, infinitas, con ítems dinámicos o con ítems estáticos. Así que, ya sin más preámbulo, vamos a poner manos a la obra y vamos a empezar con el código. Bien, ya para ganar un poco de tiempo, ya creé el esqueleto de la aplicación a través del wizard de Android Studio. La estamos ejecutando aquí a la derecha en el simulador de iPhone y a la izquierda tenemos el diseño al cual queremos llegar. Es una aplicación a nivel de diseño bastante simple, tiene una app. Bar un título y un botón a Twitter tiene un subtítulo tiene una especie de recuadro donde en principio parece haber un video y después tiene varios ítems acá podemos suponer que como son las últimas noticias, pueden haber muchas por lo tanto podemos asumir que todo esto es una lista que se va scrolleando para arriba y para abajo a su vez cada ítem es como una fila de dos elementos donde el segundo elemento es una imagen y el primero es una columna con tres textos donde el primer texto además tiene una imagen a la izquierda ¿sí? bastante simple vamos a ver que esto con filas y columnas sale muy rápido la única cosa desafiante acá en el diseño se vio en el inicio es este fondo de otro color que lo que vamos a hacer es que cuando scrollea la lista el fondo se va escondiendo hasta llegar al tamaño de la app bar y cuando escroleamos para abajo empieza a pararse de vuelta para lograr este mismo diseño. Vamos a ver cómo hacerlo. Eh, antes de empezar, ya agregué tres imágenes, una para la imagen grande y una para cada ítem, como para darle un poco de onda. Y también agregué esas imágenes en el PubSpec para poder usarlas directamente. Vamos a empezar a trabajar de arriba para abajo, por lo tanto vamos a empezar a trabajar con nuestra App Bar, que actualmente no se parece ni un poquito a lo que queremos. Primero vamos a cambiar el título a últimas noticias. Ese título lo está recibiendo por parámetro en nuestro stateful widget y por último lo estamos seteando en nuestra app bar. Esta app bar es una app bar transparente, por lo tanto vamos a cambiar el color del fondo a un color transparente y vamos a sacar el elevation para que no moleste esta sombra que tiene por debajo. Nuestro título por su lado tiene un estilo muy particular. Para empezar, tiene un color negro. La tipografía es un poquito más grande. Y está alineado a la izquierda. Perfecto. Por otro lado, tenemos el iconito este, que es el de Twitter, que también está dentro de la app bar. Eso lo haremos como una acción y simplemente vamos a poner un botón que tenga como hijo un ícono y de esos iconos vamos a poner el de compartir ya que el de Twitter no está en la librería estándar y no tiene mucho sentido ponerse a bajarlo salvamos y deberíamos cambiarle el color para el color yo ya me creé unas variables que las voy a poner por acá arriba con todos los colores de la paleta de colores que pude ir copiando de este diseño, este iconito de Twitter se parece mucho a este color gris que es el 4. Entonces, vamos a ponerle ese color al icono. No, no es ese, se parece más al 1, me parece. Vamos con el 1 y ahí es un poco más parecido el gris. Ahora bien tanto el título como el action tienen la misma separación antes y después y acá nuestro action está bien pegado a la derecha y nuestro título tiene una pequeña separación Entonces vamos a corregir eso agregando un padding primero al icono para buscar cuál es el valor que queremos le vamos a poner solamente un padding a la derecha vamos a poner un 32 ¿sí? es un valor aceptable por lo tanto tenemos que hacer que la L está a 32 píxeles, como ya tiene una partecita que en general es de 16 simplemente vamos a agregarle a nuestro título un padding de 16 más obviamente ese padding solo lo queremos a la izquierda y ahí nuestro espacio antes y después es muy similar el color de fondo como ya dije lo vamos a resolver ahora al final vamos a concentrarnos en todo el contenido Así que vamos a pasar a armar eh, nuestra lista. Vamos a suponer que este título es parte de la lista porque simplifica mucho la implementación a que sea fijo. Por lo tanto, nuestra lista estaría compuesta por un elemento que es un texto, un elemento que es esta imagen y después muchos elementos de los que son las noticias. Así que vamos a ver cómo armar listas en Flutter. Para trabajar con listas, bueno, se utiliza la clase ListView. Vamos a crearnos un método separado para el body, que un widget y vamos a ir haciendo nuestra ListView. Para hacer Listview tenemos varias formas. Tenemos el constructor por default, después tenemos uno que, que utiliza un builder, uno para hacer listas muy personalizadas y listas con separadores. Eh, ahora vamos a utilizar la lista común y más adelante vamos a ver la, la que utiliza el builder o los separadores como para. Ver qué se puede hacer con ellas. La lista es muy simple de utilizar, simplemente tiene una propiedad children que recibe una lista de los ítems que tiene adentro. ¿sí? Por ejemplo, para hacerlo simple, salvamos esto y ahí tengo mis 5 ítems en la lista. Como sabemos que es una lista, porque si yo la trato de mover para abajo, hace el over extend de iOS y vuelve con el rebote entonces nosotros vamos a necesitar un ítem que si sí sea un texto que dice discover things of this world luego vamos a necesitar un ítem grande y después vamos a necesitar tres ítems normales para empezar vamos a definir nuestras funciones auxiliares Primero, así podemos probar todo junto y ver que no vamos rompiendo nada. Perfecto. Como vemos ahora nuestra lista, nuestro ítem empieza bien a la izquierda porque nuestra lista no tiene padding, así que vamos a agregarle un padding simétrico, sentido horizontal, de 32 juntos. Eso no va a agregar tanto adelante como atrás el padding. Y ahí las cosas se empiezan a alinear. La imagen grande, la imagen grande para el ítem tiene como dos partes. Aparentemente está pensado para un video. Vamos a hacerlo súper estático porque es más fácil y acá el tiempo es tirano. Y tenemos un fondo con bordes redondeados con una imagen y un botón de play en el medio. Eso ya lo venimos haciendo en todos los capítulos. Es algo muy fácil de hacer y se hace a través de un container. Este container, básicamente, lo que vamos a definirle es un tamaño y le vamos a poner una de un fondo decorado con bordes redondeado luego para poner el botón en arriba lo que vamos a hacer es utilizar un stack ¿sí? vamos a ver cómo, cómo sería eso lo primero que me interesa trabajar es en el tema del tamaño este widget parece tener una cierta proporción que dependiendo del device sería bueno que el alto se adapte y mantenga esa proporción por lo tanto vamos a tener que hacer un poquito de matemática vamos a empezar por nuestro ancho y decirle que ocupe todo lo que pueda ¿sí? Esto me lo preguntaron en los comentarios de un par de videos atrás Es como un truquito decirle que el ancho puede ser tan grande como quieras Igual va a estar restringido por el padre Por lo tanto no hace falta... Podríamos usar el ancho de la pantalla Pero es más fácil escribir infinito Que andar preguntando cuánto mide de ancho la pantalla Ahora, por el alto Lo que queremos hacer es que esto tenga una cierta proporción ¿Si? ¿sí? O sea, cuatro 16, 9, etc. Yo estuve haciendo algunas pruebas fuera de cámara y me da que 3 quintos es más o menos una proporción aceptable, así que vamos a tratar de calcular eso, es decir, queremos que el alto sea 3 quintos del ancho, eso como sería sería decir que nuestro alto va a ser El ancho de la pantalla, menos 64, que son los dos márgenes, por 3 dividido 5. ¿sí? Y ahora lo que queremos definir es cuánto vale el width Cuando queremos obtener eh, propiedades de la pantalla, lo que podemos hacer es obtener un objeto de tipo media query. Entonces nuestro ancho de la pantalla va a ser media query of context y queremos el size. Y del 6 queremos el WID específicamente. Es un de formato. ¿sí? Y con eso ya tenemos definido que nuestro alto va a ser proporcional a nuestro ancho. De esa manera, no importa de qué tan grande sea el teléfono donde lo estamos viendo, esto va a mantener siempre una proporción. Este tipo de cosas siempre hay que pensarlas porque si no, cuando se vea en algo que sea distinto al simulador, esto se va a ver totalmente descalibrado. Bien vamos a pasar al Decoration que vamos a usar un Box Decoration sobre este Decoration queremos definir que va a tener una imagen que es de tipo Image Decoration o Decoration Image, decoration image y este recibe una imagen que tiene que ser del tipo Image Provider como por ejemplo Asset Image. Y ya lo no queremos decirle que lea nuestro assets Big Item PNG. Este es formato y sal, vamos a ver cómo va quedando. ¿Sí? Como ven, este alto es proporcional a este ancho y tiene más o menos una forma parecida en proporciones a él. Lo que nos está faltando son los bordes radiados, que para eso usamos el borde radios con el borde circula, 20 puntos por ejemplo si fijamos ahora ahí tenemos los bordes redondeados no está muy perfecto vamos a darle un poquito más para ver si queda mejor eh, es mucho vamos a darle 30 y nos vamos a quedar pues no tiene sentido perder demasiado nos estaría faltando el botón de play para eso vamos a tener que usar un stack ¿sí? volvemos a salvar para asegurarnos que el stack no nos rompió nada perfecto y ahora vamos a agregar el otro widget que en este caso lo podemos armar con, vamos a armar con un container porque todavía no, no queremos agregarle ninguna funcionalidad este container va a tener un decoration con, va a tener un tamaño que va a ser 64 64 por ejemplo va a tener un borde de 32 para que sea totalmente redondo y en lugar de tener una imagen vamos a utilizar un color que sea blanco salvamos y ahí tenemos nuestro círculo dentro vamos a tener un icon que sea la flechita de play y que sea de color azul que vendría a ser el... vamos a probar con el 5 no estoy muy seguro no es muy importante tampoco si sí, le vamos a dar un size un poquito más grande perfecto para centrar el ítem lo que vamos a hacer ahora usar o al stack le vamos a decir que alinee sus widgets en el centro ¿Sí? como este ocupa todo va a estar centrado y el otro como chiquitito debería centrarse automáticamente. ¿Sí? No tenemos que nada, hacer nada loco, ya quedó centrado y tenemos el botón de play en el medio. Así que ahora vamos a trabajar en los ítems individuales de cada noticia. Como les prometí, los ítems tienen una estructura muy muy simple. Lo que vamos a hacer es pasarle algunos parámetros. ¿sí? Vamos a pasarle por ahora solamente la imagen a pasarle el nombre y nada más, el resto lo vamos a poner todo igual como para agilizar un poco. Total de completo, cuando leemos los datos del sitio web de donde vamos a mostrar noticias de verdad, vamos a estar modificando esta parte. Significa que acá en nuestro ítem vamos a tener un nombre y una imagen. Cuando los layouts son así bien simples, que uno ya se los puede visualizar a mí me gusta escribir como el esqueleto del, del widget y después ir toqueteando las partes que hagan falta ¿sí? eso significa que yo sé que acá voy a tener una fila que esa fila tiene hijos esos hijos son dos por un lado tiene una columna que sería la de la izquierda y por un lado tiene una imagen que la primera columna también tiene hijos, que el primer hijo es una fila, que el segundo es un texto y el tercero también es un texto, ¿Sí? como pueden ver ya se pueden ir imaginando fila, columna, fila, texto, texto, imagen, ¿Sí? esta fila que me queda también tiene hijos en este caso tiene algo circular como una imagen, como no las bajé y esas imagen no las tengo lo vamos a simplificar con un container de bordes redondeados y después va a tener un texto así que a partir de esto si lo salvamos tener nuestras cosas armadas obviamente no anda porque tenemos bueno en este caso no estamos mostrando la imagen entonces vamos a empezar por la imagen que es lo primero que está pinchando esta imagen recibe una imagen de tipo asset image y le vamos a pasar el image name lo salvamos y ahí tenemos nuestras imágenes, si tratamos de scrollear seguramente vamos a ver unas lindas imágenes gigantes, este borde del costado en modo development lo que me indica es que mi widget se está yendo del tamaño que tiene, es un overflow, si estamos en modo release no lo vemos, es simplemente para una guía visual mientras estamos trabajando, por lo tanto vamos a tener que restringir esta imagen a un tamaño, vamos a agarrar un container y decir que esta imagen es de un ancho de 150 y alto 150 a ver cómo queda ahí va quedando un poquito mejor lo único que necesitamos es que esta imagen cubra toda cubra todo el área para que quede mejor para eso le podemos pasar la propiedad fit y esto es cover ahí las imágenes se van a escalar y se van a recortar para ocupar el, el 150 por 150 obviamente nuestra imagen debería estar a la derecha pero nuestro problema es que esta primera columna no tiene contenido por lo tanto no no es ancha ¿sí? para eso podemos agregar un widget de tipo expanded para que la primera columna trate de ocupar todo el espacio libre ¿sí? y con eso logramos tener nuestras imágenes a la derecha por el lado de el, el texto este craftwork es el name que estamos pasando lo podemos directamente agregar aquí vamos a agregar el título que sería symbol design system tutorial part 1 salvamos y nuestro texto aparece y el último texto el diseñador estaba tan vago como yo y seguramente copió el de acá arriba y ya si tenemos casi todas nuestras partes nos faltaría armar nuestra decoration para tener bordes redondeados entonces vamos a agregar un child que sea un center y en este center vamos a poner un texto que sea la primera letra del nombre. Y esto lo vamos a tener que poner un color y ese color para que se vea bien vamos a ponerle blanco. Vemos cómo va quedando y ahí queda aceptable. Una cosa que podemos notar, que es muy sutil, pero si se fijan que la D de Discover no está alineada a la izquierda. ¿sí? Eso es porque por defecto las columnas centran a sus hijos. Por lo tanto, debemos venir acá a la columna, decirle que nuestro Cross Axis Alignment va a ser Start para que empiecen desde el principio, vale la redundancia, ¿sí? y ahí vieron cómo la D se corrió para la izquierda. ¿sí? Ahora todos los widgets arrancan de la izquierda de nuestra columna. Un poquito de estilo, nos está faltando un poco de aire, entonces en esta columna, esta de adentro, vamos a decir que en el Main Axis Alignment, queremos espacio entre los ítems. entonces en la primer, el primer ítem va a quedar desde arriba, el último abajo y en el medio se van a hacer, agregar espacios bueno, si lo encuentro después, algo me está faltando, no me estoy dando cuenta ahora lo que vamos a hacer es tomar un espacio y agregarlo como separador y listo, bien, ya encontré problemas es que este tiene que ser alto, no ancho y ahí lo separamos un poquito no me voy a enroscar mucho voy a agregar un padding simétrico en vertical para separar los ítems y ahí lo vamos a dejar de última después hago una actualización de por qué esto no me estuvo andando lo único que quiero hacer ahora para mostrar un poco más la lista es mostrar agregar tres ítems más y ver que se puede scrollear ahí ¿Sí? puedo subir y puedo bajar ya tenemos casi todo listo. Antes de pasar a la parte de cómo leer datos por HTTP, vamos a pasar a trabajar en el fondo este de, de distinto color que tiene un quiebre y que lo que queremos hacer es que se mueva para arriba y para abajo. Vamos a ver cómo, cómo lo hacemos. Bien, aproveché un pequeño corte que hice en el video que veníamos para terminar de resolver esto que me estaba volviendo loco. ¿Qué es lo que queríamos lograr? Nosotros queremos lograr que este expanded, vamos a verlo un poquito en el inspector entonces tenemos esta fila ¿sí? que tiene un expanded que se expande horizontalmente y del otro lado tenemos un container con la imagen ¿sí? ahora bien, esta columna como pueden ver no está tomando todo el alto de esta fila ¿sí? entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? lo que tenemos que hacer es agarrar a nuestro row y envolverla en un widget que se llama intrinsic 8 ¿sí? esto le va a decir a todos los elementos de la fila que sean tan altos como el elemento más alto que hay en la fila ¿sí? por lo tanto ahí cuando salvamos como ven nuestra fila ahora sí si la vemos de vuelta con el inspector ahora sí nuestra columna o nuestro expanded según como cualquiera los dos tiene el mismo alto que la imagen aparecieron esos espacios intermedios ¿sí? así como existe el intrinsic 8 hay un intrinsic width para que dentro de una columna todos tengan el ancho del más ancho ¿sí? una cosa así ahora podemos entonces sacar estos espacios y salvamos y ya tenemos vamos a sacar un espectro, ya tenemos esto un poquito más acomodado ¿sí? como queda muy alto lo que podemos hacer es achicar esta imagen ahí queda un poco más tranquilo y no está faltando una separación horizontal vamos a agregar así, sí, con un chaser box de unos mmm, 16 puntos ahí está perfecto este container en realidad debería ser redondeado, yo no lo hice redondeado lo dejo como tarea para ustedes ahora sí, vamos a pasar al background y dejar de perder tiempo lo primero que vamos a hacer es entonces a nuestra app bar y le habíamos dicho que el color es transparente vamos a ponerle el color 3 y ver cómo queda es un poquito oscuro por lo tanto lo que vamos a hacer es bajarle un 50% de la transparencia con eso va a ser suficiente lo quiero dejar bastante visible porque acá por ahí no se distingue tanto y quiero que ustedes puedan ver bien el efecto y ahora lo que queremos hacer es atrás de la lista agregar un pedazo más de este mismo color esto me lo voy a copiar y vamos a ir de vuelta a nuestro body que está por acá, sí. ahora bien, si yo lo agrego detrás de la lista, como la lista tiene un padding el color me va a quedar blanco afuera Entonces, por, por lo tanto, lo tengo que agregar atrás del padding también ¿Cómo agrego una cosa atrás de otra? simple usamos un stack stack de children bien, salvamos y ahora lo que tenemos es un stack y arriba del stack tenemos una lista lo que queremos hacer ahora es nuestro viejo querido container lo queremos bien ancho todo lo que entre y de alto no podríamos calcular no es relevante como lo calculamos 200 eh, no mucho 120 130 para que pase un poquito de la mitad 150 diría estamos bien perfecto, ahí tiene más o menos sentido está del puntito del play un poquito menos del punto de play un poquito menos bien, hasta ahí no tendríamos ningún problema podríamos decir que nuestro diseño está casi completo vamos a agregar un padding en el primer texto que sea simétrico en lo vertical de 16, para separar un poquito las cosas 8, bottom Estoy tratando de ser lo más fiel posible. Ahí estoy bastante conforme. Los dejar ahí. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero mover la lista, el fondo ese queda fijo ahí, lo cual es bastante lamentable. Porque queda muy feo cuando los ítems llegan ahí. Entonces, si bajo la lista, me voy a lo blanco. Entonces, lo que quiero ahora es, a medida que voy escribiendo la lista, cambiar la altura de ese fondo. Cambiar este 180 para que se achique o crezca según sea necesario. Para hacer eso, lo que vamos a usar es un scroll controller. Como estamos en Stateful Widget, vamos acá a definir una variable de tipo scroll controller, o sea, controller, y vamos a definir un valor doble que sea el background height, ¿sí? que va a empezar en el valor que pusimos acá, que es 180. Este controller lo tenemos que inicializar. Es muy simple inicializarlo. Simplemente creamos una instancia. No tenemos que hacer nada más. Ahora que lo tenemos creado, lo que podemos hacer en nuestras listas: tenemos una propiedad que se llama controller y le podemos decir cuál es el controller. ¿De qué se encarga este controller? Básicamente de saber el offset de scroll y poder hacer operaciones con él. Si quieren ver qué hace, pueden ir a la documentación oficial. O pueden venir acá en el código, tienen todo el comentario de lo que hace. Básicamente se encarga de esto: mantener un scroll position para que los ítems scrollables puedan saber cuál es esa posición y en actuar en consecuencia. A nosotros lo que nos va a interesar es escuchar con un listener cuando ese offset cambia. ¿Qué vamos a hacer con ese offset? Bueno, lo que vamos a hacer es a medida que la lista scrollea para arriba ese offset es un número positivo ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es a este background 8 restarle el offset que movimos la lista por lo tanto este esta altura se va a ir achicando a medida que escroleamos. hasta cuándo? hasta que sea cero ¿sí? no queremos pasarnos de cero eso significa que nosotros queremos cambiar acá un estado de nuestro widget por lo tanto necesitamos llamar al método setState Vamos a definir que nuestro alto, el alto de nuestro fondo, va a ser el, queremos que sea el máximo entre dos valores. Vamos a tener que importar esta librería de máximo, la librería de matemática, y este máximo que sea, queremos que sea o 0 o 180, menos el offset del controller, ¿Qué? que obtenemos con la atributo offset. Entonces, cuando scrollemos, esto va a llamar a este listener dentro del set state vamos a cambiar el estado y eso va a generar que se reconstruya nuestro widget esta forma por hoy no es la 100% ideal puede generar un pequeño lag pero por ahora no nos va a interesar tanto eso de todos modos en el simulador en la máquina grabando el lag es inevitable entonces ahora en vez de 180 podemos utilizar nuestro alto calculado hacemos un hot restart porque cambiamos el estado si todo sale bien, escrollamos un poco para arriba. Y como ven, el fondo se va achicando a medida que yo subo. Y llega un momento que desaparece. Y ahí me queda la lista de elementos. Cuando vuelvo, el fondo reaparece manteniendo el diseño original. Si yo me voy escrollando para abajo en iOS, que hago un over extend, como ven, el fondo también se extiende para abajo, dando un efecto bastante lindo. Y después vuelve con una animación manteniendo incluso la altura como pueden ver poder trabajar con el scroll de una lista es súper simple instanciamos un scroll controller y escuchamos cambios y hacemos cálculos matemáticos no tiene ningún secreto es tan simple como en cualquier otra plataforma que se les pueda ocurrir lo único que hubo que pensar con poquito es dónde poner este background para que tenga sentido dentro de toda la estructura de widgets con esto voy a dar por finalizada la parte de diseño, no tiene sentido por ahí entrar en mucho detalle fino de pad y Margin, creo que quedó bastante decente, por lo tanto vamos a ver ahora cómo leer un feed RSS que lo vamos a sacar de un sitio que se llama Diario Río Negro, que es acá de, de la provincia de Río Negro, en Argentina, donde yo vivo, y vamos a mostrar las últimas noticias que nos provee ese RSS y vamos a tratar de completar todos los campos posibles a partir de los datos que leemos desde un request http antes de comenzar a trabajar con http y lectura de, de feed de RSS lo que tenemos que hacer es venir acá a nuestro pubspec yaml y agregar dos dependencias una se llama http que es para justamente poder hacer requests asincrónicos y una se llama webfeed, que nos va a permitir leer los los datos del xml sin tener que pensar Porque si algo que no queremos hacer hoy es pensar le damos a get packages. para encapsular nuestro código vamos a generar un nuevo archivo que se llama network.dart una cuestión de comodidad y en este archivo es donde vamos a crear generar nuestro request vamos a importar tres cosas por un lado la librería de async de Dart para trabajar con con futures, o sea con pedidos asincrónicos, porque no queremos hacer nada que bloquee nuestra interfaz. Vamos a, ir a importar la librería HTTP y la librería de Webfield. Vamos a generar un método que retorna un future y este future va a contener un feed de RSS. El método se va a llamar getNews y vamos a decirle que es asincrónico. Esto que nos permite que cuando hagamos un return, ese return automáticamente Dart lo va a envolver en un future y quien use el método de get news lo va a ver como si fuera un future sin que nosotros tengamos que hacer nada especial ni levantar un thread ni instanciar nada de nada lo siguiente que vamos a hacer es leer la url con el feed como hacemos esto usamos la librería http le decimos que queremos hacer un get a esta url que es el feed que está usando el sitio rionegro.com.ar, que es el diario, y usamos acá el keyword await, que básicamente lo que hace es este, este get retorna un future, y básicamente lo que hace es esperar que el future termine y devolver el resultado, sin tener que hacer callbacks encadenados. ¿sí? Es muy similar a la sync await, que ya está en JavaScript, que está en Kotlin, y que está en otros lenguajes. Modernos. Este response tiene un texto que es el body del response, que es el xml que queremos parsear con la librería de RSSField. Como declaramos nuestro método async, el future se hace automáticamente y no tenemos que hacer nada raro, solo debemos hacer un parse del body. Y con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para poder leer este xml y mostrarlo en pantalla. Antes de mostrarlo en pantalla, lo vamos a, vamos a importar nuestro archivo de network en nuestro código principal y vamos a mostrar cómo utilizarlo. Vamos a usar GetNews, vamos a usar la anotación de Future para no bloquear, no queremos usar await acá porque estaríamos bloqueando y vamos a imprimir el objeto RSS. Y esto tiene varias cosas, vamos a imprimir el título de este RSS y vamos a ver qué pasa. Ahí se está ejecutando, y como ven, luego de un poquito me apareció acá la, el Diario Río Negro, que es el título que tiene este RSS. Acá yo tengo bajado una copia de un RSS viejo. Si nos fijamos, el title que estábamos leyendo es justamente el title del channel dentro del RSS. A partir de ahí, ahora tenemos un montón de datos que podemos utilizar para llenar nuestra pantalla ahora bien, lo que nosotros queremos hacer es generar esta pantalla cuando nosotros tenemos estos datos ¿eh? no en cualquier momento entonces, para eso, lo que nosotros queremos es que todo esto que está dentro del body se genere una vez que nosotros hayamos ido al servidor y vuelto con los datos antes no tiene sentido como lo que tenemos es un future lo que necesitamos usar es un future builder el future builder lo que nos permite es darle un builder y darle un future y nos va a llamar al builder dependiendo cuál es el estado de nuestro future ahora vamos a ver un poquito más claro vamos a empezar a decirle que queremos un future builder y esto en lugar de tener un child tiene un builder este builder vamos a ver de qué tipo es es de este tipo que se llama async builder method y básicamente es una función que recibe dos parámetros a definir una función que recibe dos parámetros y devuelve un widget, vemos un builder que empieza ahí, hace un return del stack que teníamos antes que termina ahí y aquí termina el future builder, si vemos la documentación del future builder, este snapshot en donde recibimos el dato con el cual deberíamos poder buildear nuestro widget, tiene un connection state que puede ser ninguno, por ejemplo que todavía no se asignó ningún future, que está activo o que está en waiting significa que todavía está trabajando el future o que ya se terminó y en caso de terminó puedo saber si hubo o no errores y en base a eso cambiar lo que voy a mostrar en pantalla entonces lo primero que vamos a hacer es copiarnos esto y en el builder limpio un poco por simplicidad si no tenemos nada estamos activos estamos esperando vamos a devolver en circular progress indication es el circulito que está girando y lo vamos a centrar, en caso de error vamos a mostrar este texto de error, no hay ningún problema y en caso de que esté todo bien, lo que vamos a hacer es devolver el stack con nuestra lista, ¿Sí? entonces mientras esté cargando devuelvo el indicador de progreso, si hay error retorno un mensaje de error y si no devuelvo esta lista, le damos un code restart para ver cómo va quedando y ahí vemos cómo nuestra aplicación ahora está esperando por algo va a quedar esperando indefinidamente porque todavía no le dijimos qué es lo que queremos esperar entonces para eso vamos a necesitar de crear un future de tipo rssfeed rssfeed que vamos a importar la librería y en, cuando iniciamos nuestro status vamos a iniciarlo con un get news entonces la primer, cuando creamos el status llamamos al get news que nos va a devolver un future ahora ese Future se lo vamos a pasar a nuestro Builder ¿por qué no llamamos acá a nuestro Get news directamente? porque como este método body se ejecuta dentro de este método build cualquier cambio de widget va a volver a llamar al sitio web y va a regenerar todo y puede entrar en bucles entonces es muy importante que cuando usemos future FutureBuilder la creación del Future no sea realizada dentro del método build o cualquier método que sea llamado del método build porque si no vamos a tener un problema de que le vamos a pegar múltiples veces el API vamos a ver como que el API se redibuja todo el tiempo. Volvemos a hacer un hot restart, arranca con el estado de cero otra vez vemos el indicador y cuando se terminó de cargar el RSS feed del sitio web nos apareció nuestro, nuestra lista tal y cual la teníamos antes entonces vamos a trabajar un poco con ese feed para leer los datos reales, entonces lo primero que podemos hacer es trabajar sobre el primer texto ese y usar algún campo más interesante como la descripción del feed como para ver que está funcionando, para eso usamos snapshot.data y sobre esto podemos llamar métodos como no le definimos el tipo, no nos autocompleta así que vamos a cambiar de ahí y vamos a ponerle la descripción si yo salvo, el método build se va a volver a llamar como el feature ya está en un state done, ven que automáticamente me cambió el texto ahí y nunca pasé por el loading ¿sí? por qué porque el feature ya se resolvió ya no, no fui de vuelta al servidor y me traje los datos simplemente lo que pasó acá fue que se llamó el método build de vuelta el feature ya estaba resuelto, el state connection state es done, por lo tanto lo único que hizo fue cambiar este texto en el widget, como si lo hubiésemos cambiado a mano. Si yo quiero pasar por todo el proceso de vuelta, debería hacer un hot restart, porque va a recrear este state, por lo tanto va a llamar de vuelta este news, y ahí sí veo el loading, y vuelvo a ver el noticia río negro. El widget grande lo voy a ignorar y ahora lo que yo quiero hacer es cambiar un poquito acá y en vez de usar un listview yo estos ítems los quiero armar de manera dinámica. Para eso vamos a hacer un cambio y vamos a usar el listview.builder. Este builder en vez de tener un children, si me voy a fijar acá, tengo este item builder que de tipo indexed widget builder, que es una función que recibe un contexto y un índice, es decir, que yo le voy a necesitar un builder, que esto tiene que retornar un widget. que widget? Ahora lo vamos a ver. Vamos a comentar un poquito esto. Y a su vez me le puedo decir cuántos ítems tengo. sí, cómo sé cuántos ítems tengo. Y bueno, yo en principio tengo un ítem que es este texto. Un ítem que es este grandote. Y después tengo n noticias. Por lo tanto, yo sé que voy a tener dentro de mi snapshot data. Yo sé que tengo mis ítems más 2. La cantidad de ítem más 2. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Preguntar si index es igual a 1. Quiero hacer un return del texto con la descripción. ¿sí? Ahora, perdón, si index es igual a 0. Si index es igual a 1. Quiero devolver mi big. Ahora, si no... Quiero devolver un ítem de estos. Y en lugar de pasarle todo, todo a mano, lo que quiero decirles es que pasarle el ítems index menos 2. Deberíamos cambiar el tipo de datos. Esto podemos limpiarlo. Y ahora en el método ítem voy a estar recibiendo un RSS ítem, que es el ítem, cada uno de estos ítems. Ahora con este ítem que puedo saber, el name, no tengo name, el name era lo de acá arriba entonces vamos a usar la categoría del ítem vamos a decir que el item vamos a agarrar de todas las categorías vamos a agarrar la primera y vamos a ponerlo ahí el value de la categoría y de esto queremos el primer carácter si? ¿Sí? eso lo que va a hacer es, si acá dice deportes, acá me va a poner una D y ahí vamos a poner el deportes como primer ítem como segundo en el título vamos a poner el título eso sería donde tengo el, el título hardcodeado vamos a ponerle el título de la noticia y acá vamos a agarrar y vamos a elegir el autor que en el caso del RSS este no es el este autor sino es un creator que está dentro de DC y acá este todavía no lo tengo, así que vamos a ponerle a todos la misma salvo restart bien no está dando porque me falta un return ¿cuál es la diferencia entre usar el builder y usar el método estático de widget? la diferencia es que el builder le permite a Flutter optimizar a través del builder eh, la generación de ítems, cuando tengo una lista por ejemplo de infinito de ítems no tengo que crearlos todos en memoria como en el caso anterior. Si yo tuviera mil noticias y lo hago de la forma anterior, estaría creando mil widgets en memoria por más que sean visibles unos pocos. La idea del builder es que yo puedo ir scrolleando y los ítems se van creando a medida que scrolleo. Por lo tanto, es mucho más eficiente cuando tenemos listas largas o infinitas incluso. Eh, no estoy conforme con esto porque me gustaría la, o sea, extraer la imagen o poner una imagen un poco más, más copada pero tenemos un problema que es que las imágenes no están no hay un ítem de imagen en los RSS sino que si hay imágenes en la noticia están embebidas en el html que están dentro del de cuerpo de la noticia, para eso lo que vamos a hacer es tratar de extraer esa imagen para simplemente como para darle un cierre a la aplicación y que tenga un poco más de onda para hacer eso voy a hacer un poco de trampa voy a pegar un código que ya hice antes para asegurarme que antes, porque era no tenía sentido probarlo mientras codiábamos acá que es un ítem que me permite a partir de un texto extraer imágenes muy rápidamente que hago, genero una expresión regular que básicamente googleé cómo extraer imágenes desde un html esto me traigo todos los matches que pueda encontrar en ese contenido si llego a tener más de uno me quedo con el primer match que encuentro el group1 lo que me va a devolver es el valor que estaría en el source que sería la url de imagen y si no llego a encontrar nada devuelvo el null ¿sí? entonces ahora esta imagen vamos a decir que el media url va a ser lo que yo pueda extraer del contenido de esa noticia ¿sí? ese es el cuerpo de la noticia que podríamos leer entonces este container, en lugar de tener una imagen, vamos a decir que tenemos una network image. Y a esta le vamos a pasar el media URL. Perfecto. Y le vamos a decir que haga un cover para también que cambie el tamaño y se vea bonito. Vamos a ver qué pasa. Salvamos y tenemos un montón de errores porque muchas veces nos está pasando que no conseguimos una imagen. Por lo tanto, este container en realidad lo vamos a querer mostrar si tenemos imagen. Una forma rápida de hacer eso es preguntar si es distinto de null. Mostramos el container y si no, por ejemplo, mostramos una cajita de cero de ancho. Salvamos y ahora sí. Se puede ver los que no tienen imágenes, el título se puede expandir para la derecha y los que sí tienen imágenes nos aparecen las imágenes que se cargan desde internet. Esas imágenes las pudimos extraer desde un HTML. Adicionalmente, podemos hacer algo más lindo y utilizar un widget que se llama Fading Image que nos permite cargar las imágenes como más bonito. ¿Por Porque si yo hago un contrastar, por ejemplo. Noten que en las imágenes me queda como un cuadrado y en algún momento recién me aparece la imagen, lo cual es, no es muy bonito. Entonces, en lugar de esto, vamos a usar un fading image. Aquí tenemos varios tipos: no tenemos uno para una set de networks, si viene de memoria o si viene de un image provider que, que vamos a pasar genérico. Vamos a usar el de network. Esto recibe por ejemplo un placeholder, que sería la imagen que queremos poner como de que algo está cargando y después le pasamos cuál es la imagen de cargamos, que es media url Subcontrastar para que empiecen las imágenes desde cero ahí como ven aparecen las imágenes por defecto y a medida que van cargando las imágenes hay un decente efecto de fade in que cambia el placeholder por la imagen final. Y bien, eso vendría siendo todo. Espero que les hayan gustado los tips. Espero que les hayan gustado los widgets nuevos. Hoy utilizamos nuevos este fading image para hacer un cambio de imagen. Vimos cómo hacer listas. Estaban por acá. Vimos cómo usar list view en sus dos formas, tanto de modo estático como utilizando un Builder vimos cómo trabajar con el scroll controller para mover otros elementos a partir de del scroll de la lista y vimos cómo usar Futures para, para entender sus estados y a partir de él ir haciendo cambios si les gustó el video pueden darle like, pueden compartir pueden suscribirse al canal Espero que les haya servido, espero que les haya gustado y espero sus comentarios para ver con qué podemos seguir eh, en el próximo capítulo. Hasta la próxima.